Hola chicos, hoy vamos a empezar vamos a reparar un switch acá está un switch para auto ya tiene más de 10 años y puede que sirva muy bien gracias calvo lo que necesito es una manguera que es agua. ahora zapatos y una abuela y una ropa bueno lo primero que tenemos que hacer es poner limpiarlo todo así estaremos durante media hora ponle y ya que lleve media hora al revés y otra media hora pausa listo ya está ya quedó ahora lo abremos lo abrimos con cuidado ya mira ya que queda esta parte está atorada lo que tienen que hacer es levantarlo así Ahí está. Ahora, miren, estos no pasa nada si lo rompe. Eso lo dejamos para después. Ahora, para que le funcione a esta y se active... La piedra. Con la piedra, apretamos los rotos uh. Vale. <risa> Ahora que le no faltamos se... la otra, necesito, Calvo. <risa> Con este Ya, Ali, ya, ya. Ya que está bien. Con este. No, esto... Ali, no. Dale, no. No. No. Si oyen mucho, no, es de un agua Así durante 30 minutos, ya o sea que llevo aquí media hora. Otra vez del otro lado, otra media hora. Oh, eso, ya me cansé. Bueno, después de esto, nos pegamos. Y ya cuando esté pegado, piedra son tres veces: dos. Y la última. Oh. Listo. <risa> la dejamos en el sol. Miren, si notan estas marcas de acá. No se preocupen, solo le Ay, quitan esta parte de acá. La tiran. Y ahora esto lo ponen ahí. Y lo reposan 5 minutos. Y sí, ya. Ahora con esta... Estos dos lo deben de dejar Lo único que se debe de mover con cuidado Es esto Muy bien ¿Dónde está la piedra? Mm. Ustedes pueden Le eliminan estos Ya que no tienen ningún sentido ahí Lo doblan De un lado uh -huh. Así y ya Le quitaron esto y ya por último, una fuerte. Roto. Es terminado. Bien, ya lo tienen así. Ya por último, cuidado, no lo repitan tanto en casa. Muy bien, gracias. Mira, último. Va con este. Uf, uh, no se qué. Oh. está fuerte! <risa> ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ya. ya, ya, ya, ya. ¡Piedad, cabrón! ¡Piedad! ¡Oh, my God! ¿Ya? ¡Miren, ya está abierto oh, este! ¡Oh, my God! Lo abrí cuidadosamente. Y ya. Solo. Lo último que tienen que hacer. No me dejé mi plástico. Ah, ya lo vi. Aquí está. Ya que está así. Lo meten. Lo ajustan. ¿Vieron el plástico anterior? Ah. Como... No funcionaba. Le ponemos este. Ya tienen reparado un auto switch. Hasta la próxima.